Ahora, el tema de las evaluaciones se tiene que tocar. Y no es un asunto para mencionarlo al final. Se tiene que tocar desde ya. La razón es sencilla. Si hay un factor que podemos identificar que influye grandemente sobre las decisiones institucionales, es el factor de las evaluaciones. Tristemente, es un factor que en muchas ocasiones es escondida o es inconsciente. Yo he notado a través de los años, que se presume de que para evaluar la efectividad de las experiencias educativas hay que hacerlo por exámenes o pruebas de papel. Y esta presunción hace que las experiencias educativas se orienten hacia la enseñanza directa, o dicho en otra palabra, se orientan hacia la transmisión de información. Ahora, la enseñanza directa o la transmisión de información no es necesariamente mala si hay una carencia de información. Pero, la realidad es que en muchas ocasiones hay mucha información, si estamos en la sociedad de información, y lo que se necesita realmente es otro tipo de experiencia. Pero ya que hay una manía, y manía es la palabra, hacia los exámenes y las pruebas escritas, pero los métodos instruccionales terminan en la forma más efectiva, ¿para qué? Para transmitir información, a través de exámenes y pruebas escritas. Vamos a mirar la tortilla un poco, vamos a buscar lo que realmente queremos, que usualmente es el pensador crítico y creativo. Si hacemos esto, vamos a encontrar que hay una diferencia entre lo que queremos y lo que estamos produciendo. Por eso, es necesario reenfocar nuestras evaluaciones. Tenemos que buscar el impacto de nuestros cursos y programas en la sociedad, o lo que se llama el mundo real no meramente en las experiencias limitadas de nuestro curso. Si hacemos esto, en muchas ocasiones vamos a ver que estamos produciendo personas que tuvieron que embotellar información y que no lo retuvieron porque nunca se orientó su educación hacia el mundo real. Su educación se orientó hacia la memorización de datos para pasar un examen o una prueba. Una evaluación de impacto mide lo que se pudo aprender por la cuenta de cada cual sin nuestros cursos y programas, y lo que realmente se aprendió como el resultado de nuestros cursos y programas. Ahora, ¿una diferencia? Una gráfica ilustra esto en una fórmula matemática, es decir, el impacto de nuestro tratamiento es la diferencia en lo que se puede aprender sin nosotros como educadores y lo que se puede aprender con nosotros como educadores. Este tipo de evaluación usualmente no se hace porque usualmente los resultados son desastrosos. ¿Y tú qué piensas? Déjanos saber en el foro de discusión.